Cambia sin tu empuje nada lo hace por casualidad y si acaso eso ocurriera jamás tu vida será lo que esperas lo que no habrá que hacer nunca es esperar que la vida te solucione los problemas que día a día te llegarán, porque eso es precisamente la vida. Lo que no habrá que hacer nunca es esperar que te amen si tú no amas, esperar que te esperen si tú no esperas, esperar que el invierno sea primavera. Nada cambia si tú lo empujas, nada lo hace por casualidad Y si acaso eso ocurriera, jamás tu vida será lo que esperas No te pases la vida en quejas, no agaches tu cabeza ni te conformes no pienses que solo se arreglará los diversos problemas que llegarán. No te amergues tanto, no hay motivo. Con la sonrisa al aire se festivo. Haz frente a tus problemas con entereza. Todas las soluciones están en tu cabeza. Nada cambia. Sin tu empuje